¡Wow! ¿Cómo vas, Valentina Paz? Bien. Un poco frío, Está al lado. Está estás, patria. Ya estamos llegando. ¿Por qué no le haces más a tu bici? <risa> ¿Por qué me preguntáis? <siento> <risa> oh, ¿Quieres ponerte una cámara en la cabeza o.? No. ¿Permiso? No. Sí, me ven por acá. Mucho, no te pesa nada. Bueno. Sí, más, ¿Te estás ¿qué? linda? por acá de ser el... oh cacha satanima weón? ahí está, en un ahí es tipo no <risa> sketchy yo lo veo firme no pues. no, no me tinco hombre <risa> está brutal la idea estos palitos te atajan, güey. No. No. Oh. Este gap no está menor, está bacán. Está... No me siento ni cómo parado acá arriba. Uh -huh. ¿Cómo está ahí? Cuidado, otra. ¿Cómo estáis? Una foto, por favor. Sí, dale. Para no superderse, ¿eh? Porque hay sí. como millones de. ¡Hola! Este es como. Eh, Te ve la vida real. ¿Te la tiraste, hombre? Sí, sí? No, pero, pues al lado. Ya. Uy, qué chiquitita la calle, no, me equivoqué. A la derecha acá. ¿Qué les pasó? Hay muchas metidas y bueno, hay una confusión para abajo. Lleno eh de animas y acá hay otra. ¡Wow! Uh! Uh! ¿Cómo vas tú? Bien. Si te matas. Un poco mal calculado. <risa> Redemption. Tengo que pedaler como chango. Ahí sí. Zafado perfecto pero me saqué la antiparra y no veí nada porque tenía toda la gota abajo del ojo. Uh. A piso, dale. Oh no, dale tú. Dale, dale. Casi me mato ahí. Aquí, bien por la izquierda, bien por arriba. Oh. Oh, esta está muy buena. Saltamos poquito, poquito, poquito, poquito. llanta, ¿Han aguantado, weón? <ríe> no la veo mal. Tampoco la veo mal. Pobre bicicleta, weón. Linda. Fondo, fondo, fondo, fondo. Eso. Valentina va pasando por encima de las raíces. Esta es la última parte más parada, ¿no? Sí. ¿Te puedo hacer pip? pip? Senderito single track, tranquilo. Bueno. Uy, ya casi me como un. Cuidado con los árboles. Oh, como se metió por arriba, la hice. <risa> los árboles están asesinos. árbol peligroso o va bien? No, bien. Ya, bacán. Sí. Démosle. Mucho contraperalte. El circuito. Y el tía de la pista. Qué rico, weón. Con el mar ahí al lado, la weá. ¿Qué tal? Bien. En esta parte ahí un poco más parado, ¿no? Si sí, en esta parte más parado. ¿Y <risa> ¡Oh! <risa> Acá hay un bajoncito que lo voy a hacer. Es como de este ancho y es como el de Bichuquén. Uy, está ahí, está ahí bien. bye, Súper bien. Perfecto. ¿Te más parado que el de que. Sí, es más grande que el de <Maldito>. no sé, si sí. uh. Estoy bordeando uno más el otro. Sí. No, nada no. más parado. Mira la amor, tenés que parar abajo. Si no ¿Ah? te sientes cómoda, tranquilo. Parte un poquito de lado, pero después tenés que agarrarla para allá. Es que siento que no me frena tanto en esta tierra. Como Madre. que ahí, ahí... <risa> ¿Te bajo la bici? Sí, la bajo yo. Sí. Que se tenga. La tengo. Tenía un árbol ahí abajo para agarrarte. ¿Quieres partir de acá? Ya. Sí. Ponte por este lado. Siempre al lado de arriba de la pendiente. Baja ahí este pedal. Y este listo para subir apretando el otro extremo. No, como que no se agarra. ¿Primero los dos frenitos apretados? Sí, es que esta tierra está resbalosa porque hay tierra suelta sobre tierra dura. Sí. Esto hace más difícil, estamos en una pendiente que no es menor. Así que... Dale con calma, voy a ir adelante tú y avisándote. Ya. ya. Acá mira solamente por donde hay que pasar, no miréis para abajo. Perfecto. Uh, ¡Esto está muy bonito! Echadita para atrás si quieres anda siguiéndome. Juan, uh. qué nervio el... No, parte no. Vale. Con calma nomás. <risa> Hay un bastoncito ahí pero echadita para atrás, es chiquitito. ¡Pap, pap, pap! ¡Ay! <risa> Tranqui, no te preocupes. Era más, era más parado de lo que creí. Lindo. Ahí, ¿Para, para salir por acá. Bueno, bueno. Fue un gustazo, compadre, bueno. Que estoy muy bacán. Ah, Estuvo bueno, van a bañar? ¿Y nos vamos para allá? Ya. ¿No te voy a mientras,